Lo que la ciudad no va a hacer es solamente quedarse en el rechazo. Lo que queremos son propuestas, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de la gente y lo que queremos es que participe la sociedad en el proyecto. De tal manera que si la ciudadanía rechaza este, esta propuesta, la ciudad estará siendo sensible a eso y estaremos abiertos a las contrapropuestas que tengamos en ese sentido. El, el, el proyecto tiene problemas de procedimiento y tiene problemas de fondo. Eh, y lo grave es que cuando los problemas de procedimiento se vuelven tan grandes que hacen difícil tener una discusión sobre los temas de fondo. Eh, creo que es indispensable que el gobierno de la ciudad amplíe los plazos que tiene planteados para que haya un proceso de consulta verdadera eh, no estoy hablando de una consulta en la que se le pide a la gente que opine, sino es un proceso en el que la gente pueda conocer, informarse, discutir alternativas y en el que grupos interesados puedan plantear ajustes al proyecto. Los ingresos que eh, la agencia va a generar de este proyecto se van a palabra se van al mejoramiento de eh, espacios públicos para allá.